mis palabras y como hermanos os amáis compartiréis con alegría el don de la fraternidad si os ponéis en camino diciendo Permanece de mi amor, no veréis amor más grande que aquel que os mostré, yo doy la vida por vosotros, amasco. Hacéis lo que os mandó y os queréis. Permanece de mi amor, como el Padre mi amor, yo sé amado, permanece.